<risa> una sola vez que le pagaron fue Señores, la niña, la niña Que, que salvó su familia Me dicen, eso fue Fue un Bonao Yo creo que fue un Bonao un Siempre que pasan las cosas me Vamos a ver sí fue en Bonao, en Bonao Vamos a ver este video de la niña por favor Están haciendo señas Se encaramó arriba de la acera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 hay una niña dentro del vehículo, hay una señora. No me diga a mí que la niña. No, no, no. Vamos para el partido. ¿Dónde te vive hoy? De la capital. ¿De la capital? Sí, yo me voy a la capital. Yo le dije a Estados Unidos el día ayer. Y llevaba a la niña ahora al hospital. Y yo le dije, vamos a llevar. Fue todo lo que pasó. pero ¿Dónde te vive? No me voy a eso, mi amiga. Yo vivo en el barrio no puedo creer. ¿Qué el dinero que hay ahí? Maite, Maite, no! Maite. Toma la mascarilla, espérate. Toma la macarilla. Toma la macarilla. No, Toma la macarilla. Pero, ¿sí? ¿Qué es que pasa, mi Ven, la camarilla, no, no a un fray a mi Ven, la a Ven, un fray no me lleve para fuerte. Yo no quiero que tú te fresco. yo no quiero que mi mamá. Está bien, está bien. Es oye, ¿qué pasa? Mira, mi amor, ¿qué pasa? Por favor. Mi, ma, no te demorres, Marta. Es que vengamos, venga Es una responsabilidad de ustedes. Saliendo, de un toque de queda, saliendo ahora para la calle. Es una responsabilidad no No, no, no. No, no. no, no, no está bien ponte está bien ponte la está bien ponte no no no le no no no no no no no no que tú dejes que por lo menos dormamos y en la mañana yo juro que mi mamá le voy a decir que vaya para el cuartel. Yo quiero eso en la mañana, pero no en la noche, porque en la noche yo no he dormido. Entonces yo tengo dos por favor. Daño, daño, daño. Okay, oye que yo, yo quiero. Yo le juro, yo le juro, le juro por mi vida okay. que en la mañana vamos a ir para el cuartel. Ok, oye que yo quiero, es como tu nombre. Doña, déjame hablar con la niña. Maite, Maite, oye que vamos, oye que vamos a hacer. habla por la tranquila. Yo necesito que a tu familia, a tu familiares, a tu papá o a tu abuela, a tu mamá, cuando ellos vayan a salir para la calle, tú le digas, mira papi, no pueden salir para la calle porque hay toque de queda y la policía no va a meter preso. Okay. Tú tienes que decirle a ellos porque tu papá son muy irresponsables, okay. porque ellos saben que hay un toque de queda okay. y ellos salen a la calle ¿eh? okay. a jugársela con la policía para entonces después... No, para que ella estaba mal. Marisa, no hable. Mira, tranca a esa doña, porque yo lo vamos a hacer con esta doña. Ah, tú tienes no, razón. No, no, Ella es mi mamá. Pero vamos a, <risa> sí, a, no a hacer algo Eso, con, yo, salimos, con no la doña. Salimos, tal. salimos. El, el... El, el no hay e un toque de queda. Tú no puedes salir para la calle, para ningún lado, ni lleve a nadie a nadie. Entonces, Pero tú, tanto un toque de queda. Ya está peleando la mamá. la tranca presa por ella. No, no hable. Óigame, doña. Óigame, jovencita, niña. Entonces, tú tienes que decirle a sus padres. Papi, mami, abuelo o tío, no pueden salir a la calle porque hay un toque de queda. Y nos vamos a exponer que la policía ¿Ves? nos lleve para el Eso cuartel. Hace... ¿Me que se, que se llevarla, Entonces, yo no puedo, yo, te yo a no a puedo chancearlo. Chorro. ¿O sea, que me te lo parece? Pero lo juro por pues, mi madre, déjame No, no, no, no, pero espérate, pero porque se lo policía tú estás hablando conmigo. Tú estás hablando con él. Yo te estoy Habla. diciendo que tú tienes que decirle a tus padres, cuando ellos vayan a hacer eso, sí. que no pueden salir porque hay un toque de queda. Pero juro que vamos directo para la Emma, síganos. Que van síganos. a ir para la casa. Vamos para la casa, y jamás nunca en la vida juro que me mamá a volver a salir para la casa. Bueno, pues está bien, está bien. Yo no puedo lucharse <risa> por eso, yo. Gracias. Y por eh. usted yo no puedo luchar, por usted. Por ella que no puedo luchar, sí, yo no puedo luchar. Dios la bendiga. No Gracias a Electro Vegana esta transmisión. ¡Wow! ¡Qué momento más lindo! Dios bendiga a esa niña. Gracias a Electro Vegana, Inversero Motors, Nayi, Hercat. Nelly. Señores, ay, ay, ay, el video ha causado ay. la admiración de todo el mundo. Como fue capaz de resolver un problema entre adultos esa niña? ¿eh? ¿Tú eh, un saludo también cordial a los muchachos de Bonao que nos han invitado para allá a hacer el recorrido también. Un saludo ahí a todos esos muchachos que hacen su trabajo riesgoso esto también, también esto es esto nosotros. Un, es un neta mensaje a las personas que están en el toque de queda. Claro, claro. Que no se le debe agriar a las autoridades. Miren cómo esa niña sumisa, abrazando al policía, pidiendo perdón, ¿eh? Claro. esa niña pudo resolver ese problema, pero ellos vieron la inocencia de la niña y que está claro. disculpándose porque aparecen unos bravucones tú que estás en el toque de queda, sabes que aparecen unos leones que están irrumpiendo la ley y aún así quieren darle a, a, por encima al policía. siempre he dicho, siempre he dicho que si usted eh, aunque el polic hay policías que se ponen brutos pero usted demostrándole que usted es una persona educada Lo y que cambiar. sabe que está en falta Puede cambiar, cambiar de parecer, claro puede sí. cambiar el escenario de que está produciendo cualquier discusión. Mire, esa niña, Dios la bendiga y la cuide siempre. Es un ejemplo para ellos mismos. ¿Me entiendes? Que andaban irrumpiendo el toque de queda y con una niña. Por la niña, ellos fueron a su casa. Entre adultos, ella supo responder y, y supo eh, desarrollarse como una persona adulta. ¿Eh? el video fue subido en una cuenta de Instagram, el desafine a rayita bajo RD, muestra el momento en que los adultos son abordados por la policía y se ponen nerviosos y hasta... Es algo normal sí, hasta sí, Le chocan un poco el carro. Pero al ver la niña como se desenvuelve, eh, el comandante decidió darle una oportunidad. Ya se trata de un niño, el niño es el futuro de mañana y esa eh, va a ser una... Toda, es una niña muy inteligente, bendiciones sí, sí. para ella. Eh... Y los padres a veces... Yo creo que había unos cuantos harineados ahí. ¿Tú crees que...? Eh, sí, ellos andaban en otra cosa? Porque vi que metieron varios cuentos. Sí. Pero la niña optó por hablar con la verdad. Y hice y por lo más seguro, que ella sabe que es la sensibilidad claro, del ser sensibilidad. humano. Porque, mm. señores, cuando usted ve un niño... Yo se lo digo porque tengo hijos. Cuando usted ve un niño llorando... Sí, y si los niños y no clamando. Ti, ¿no? Y pidiendo perdón. Y, y óyeme... Eso, eso, eso le doble el corazón a cualquiera. Eso así. Señores, vamos a dar una pausa. Retornamos eh, con los osobrosos. Cuando, cuando se juntan los dos voy con el programa. No, no, viene, porque te increíble este escándalo que ¿Eh? tiene esta gente aquí. Eh. ¿Cómo la Dios, muy cómo es esto. este. Este casi no nada. viene y cuando viene. No, Villalón, no, no usted, usted viene aquí, Villalón. Usted quiere acabar con esto. <ríe> Dios mío. vamos a dar una pausa y retornamos. No viene. <ríe>